Hablando de seguro, déjame aprovechar esto. Le prometo, atención, maestros que están viendo, los maestros jubilados, a Don Félix, toda esa gente. Eh, hay una resolución del SEGNA que solamente los asegurados del SEGNA van a tener dos o tres farmacias exclusivas para buscar sus medicamentos. Voy a investigar bien, aquí tengo una copia que me la enviaron por WhatsApp, de esa resolución. Yo la aseguro a ustedes, hay que investigar, claro está, que si el TECMA determinó que tres farmacias, creo que son de una compañía media venezolana, le están imponiendo al maestro que solamente en esas tres van a recibir medicamentos. Hay una mafia ahí, porque eso está lleno de mafiosos, el Segma. Hay una mafia ahí, algunos cuartos dieron para que solamente se utilice esas tres farmacias. Por eso, cuando el ingeniero Miñoso me decía que iba a haber un cambio este año, y, Miñoso, yo no quisiera ser pesimista es que esto está tan sucio, tan asqueroso esta sociedad, que no se puede esperar nada, eso de que el Segma determine que solamente tres farmacias nuevas creadas ahora los maestros puedan buscar su servicio, su derecho a buscar su medicamento para luego tener que hacer una fila enorme yo me jodí, no voy a esa vaina y la ADP, la ADP cuando viene a ver también lo de arriba, no aquí lo de abajo, lo tirapeo de abajo. Hasta lo de arriba, alguna, algún regalo recibieron para que acepten en Segma una vagabundería de ese tipo. Entre más farmacia la gente puede buscar el artículo que el Segma no da ni regala, sino que eso es un derecho que tenemos los maestros, tanto los presentes como los jubilados. Yo voy a investigar eso, porque ahí debe, ustedes de maestros, tienen que despertar. Ustedes no pueden seguir que lo que determine los dirigentes corruptos de ustedes. Y ustedes, sí, sí, todos sí. Ustedes verán haciendo fila para conseguir un, médico, un derecho. O sea, que eso no tiene madre. Para los lo jubilados eh, es, una, es una falta de respeto, pero la corrupción anda así. Por eso yo tengo poca esperanza. Le voy a demostrar hoy que el asunto de los feminicidios, la matadera de mujeres, no lo pueden ver ni como un castigo de Dios. No lo pueden ver como que aquí está el demonio. Esa vaina, eso son pendejadas inventadas hace miles de años. Miles de años. Y si quieren se lea la, a la Divina Comedia de Dante. Que eso siempre se ha inventado, de quererle buscar la razón de ser a cosas a través de que fue Dios, que eso es el demonio, esa vaina. Eso no es cierto. Eso son el fanatismo. Hay gente buena que creen en eso, pero es por la ignorancia. Pero eso no es así. Como está esta sociedad, como está lo podrido que está esta sociedad. Esta sociedad está tan podrida, tan podrida, tan podrida, que el ambiente que están viviendo los hombres no puede producir otra mente de cucaracha que no sea un hombre con capacidad de matar con facilidad. Y no podemos decir de que, que son los brutos, no. Aquí están matando médicos, eh, abogados, eh, ingenieros, o sea, que es un problema de que estamos contaminados. Esto es un lodo, esta pendejada. Esto es un lodo. Entonces, el tipo de sujeto que esta sociedad produce, es un sujeto, es una mierda humana. Lo que esta sociedad está produciendo. Y se lo voy a demostrar a ustedes esta noche. ¿Por qué está sucediendo cosas así? Ah, porque los corruptos son los que están llegando. Y es una sociedad podrida que lo podrido produce eso. Ustedes quieren ver una, una bandeja llena de manzana sana. Métale una manzana podrida. Vaya los 15 días. ¿Qué decía San Agustín? ¿Usted quiere desbaratar una iglesia? Métase a ella y actúe mal. Y la desbarata de una vez ratico. O sea que Sí, la farmacia, eh, me dice que es una de las farmacias, alguien me escribe, que tiene, eh, sí, es una compañía, se llama GBC, GBC, mandar a los afiliados a las farmacias GBC. Miren, si esto se investiga, es una mafia, ahí hay billetes, tengan coño, billetes. Entonces, ¿quieren que tipo de ser humano, que una sociedad podrida, tenga una mentalidad? nueva, diferente no esto está podrido esto está podrido esto está podrido entonces cuando una sucede está así eso que ustedes ven ahí maestro yo sé que yo no le caigo simpático a la directiva de la ADP pero ustedes no, sean, no sigan siendo tan tontos exigen a la ADP que su representante en segma le baje una explicación por qué el segma ha determinado que solamente en tres farmacias, para que los maestros tengan que hacer filas y filas, tengan que buscar su medicamento, haciéndole la vida imposible. Si fuera por algo bueno, es que no, no, ahí no hay nada de bueno. Esto es una mafia. Ese, esa compañía venezolana, esa, ese consorcio venezolano, de esas farmacias que son una compañía venezolana. Algunos millones le dio a esos tipos. Y los maestros de idiotas, porque eso es lo que me enoja a mí. Entonces, una directiva en el aire. Porque cuando vienen a ver, reciben su regalo. Tienen que estar en buena con los de arriba, porque esos son los que le dan. El dinero para una beca, el dinero para un viaje a Cuba, el dinero para un viaje a Rusia, a ver cómo se escribe con una tiza verde. O sea que, eh, eh, entonces, estamos, queremos pedir una sociedad que cambie. ¿Por qué Danilo y Gonzalo, que deberían estar presos por la denuncia de Alicia Ortega y de Zapete, deberían estar presos, pero que esta sociedad podrida permite que cualquier rastrero pueda subir? Con todo el respeto, por ejemplo, con todo el respeto, porque de los muertos no se puede hablar, Dicen, yo no, so, yo no creo en eso, un muerto que en vida fue malo, también sí. muerto, hay que decir que era malo. Pues de los Santana, porque esté muerto, no, no. Mire, esa señora murió del corazón. Ella era diputada por el Partido Reformista. El periódico dice que ella era tan buena porque ella regalaba comida, regalaba a los pobres. No, hombre, no hay que definir. ¿Qué es ser bueno, por Dios? Ay, que Danilo es bueno porque hace visitas sorpresas. Ay, que Danilo es bueno porque dio cajas, cajas con pica-picas y otras mierdas más. A las cajas le metió. Ay, qué bueno es Danilo, Danilo. No, hombre, hay que definir qué es ser bueno. Eso del SEGMA. ustedes maestros que son activos, el programa, el maestro que esté viendo este programa, tiene que preguntarle, pare, se levante las manos en la asamblea. Yo me paraba en la asamblea. Varias veces, una vez me mandó a callar el chino, el que piensa ser ese síndico, una vaina que quiere ser el síndico. Y cuando era dirigente de la AP mandaba a callar a los maestros. Ese chino, ese que habla que quiere ser síndico, me mandó a callar muchísimas veces. Esa ¿Ese es la vaina, esto es basura. Entonces, esta señora dice en el periódico que murió, le dio un infarto, que era tan buena gente, que daba comida, daba nombre, qué buena gente el carajo, lo que pasa es que se estaba religiendo. Eso es buena gente. Entonces, es una sociedad que por donde tú le des, lo que te tire pu. Entonces, ¿tú crees que una sociedad ambientada como está es para que los hombres no estén matando? Claro que sí. Entonces, si tú no modificas y limpias esa sociedad, todo se jodió. ¿Cómo va a ser que el SEGMA ahora venga a decirle a los maestros, idiotas, vamos a reducir la 20 farmacias farmacia que usted puede ir a buscar su medicamento, la vamos a reducir a tres y compre ahí, porque usted es un idiota, como usted es un idiota, haga fila, a jolar de del sol, usted tenga que salir una fila, donde el sol le, le parta a la madre. Y usted ha aguantado, porque usted, usted es un idiota, maestro. Lo dirigen vivo, sí, a tiguerazo vivo. Y las masas son los idiotas. No, hombre, ¿cómo va a permitir que el Segma reduzca de 20 farmacias a 3 farmacias, exclusivamente esas 3? De lo contrario, tú no vas a conseguir el producto.